Para este sábado el Powerball tiene un premio de 378 millones de dólares, mientras que para mañana viernes el lotto Cash tiene un premio de 1.180.000 dólares, que pueden ser tuyos sin anualidades, al igual que la doble revancha, que tiene 130.000 dólares. Dólares. Aprovecha un momentito y baja el app de Lotería Electrónica de tu teléfono inteligente si todavía no lo has hecho, donde además de ver números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste, podrás participar de otros sorteos al inscribirte y jugar los juegos instantáneos de Lotería Electrónica.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 es el 3, el 3, segundo número. Es el 1, el 1. El número ganador en el Pega 2 es el 3, 1, el 31. Continuamos, mi gente, con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte. Y estamos listos para recibir el primer número. Que es el 1, el 1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 es el 4, el 4, segundo número, es el 4, repite el 4, tercer número, es el 1, el 1, último número en pega 4, es el 9, el 9, el número ganador en el pega 4 es el 4419, el 4419,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 de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Hoy, en Noticias 360, congresistas de visita en la isla se comprometen a buscar maneras para acelerar el proceso de reconstrucción tras el paso de Fiona. Mientras, Vivienda anuncia extensión de programa de asistencia para la renta. En Florida, comunidades se unen para ayudar a damnificados por el huracán Ian. Todo listo para una nueva edición del Baloncesto Superior Nacional Femenino. Los detalles en el segmento deportivo. Estimadas, a continuación, en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, el gobernador Pedro Peluisi junto a la comisionada residente Jennifer González, la alcaldesa de Salinas, Caroline Monilla y los congresistas Tim Kane y Bruce Westerman visitaron hoy Salinas, municipio que sufrió severos daños tras el paso del huracán Fiona. Los congresistas coincidieron con la necesidad de acelerar los procesos y unificar aquellos que estaban en trámite tras el paso del huracán María con los que han surgido tras el paso de Fiona. Suérez Sánchez nos amplía. El senador Pedro Pierluisi junto a la comisionada residente Jennifer González, el senador federal Tim Kane y el congresista Bruce Westerman visitaron hoy en Salinas algunas de las zonas afectadas por el huracán Fiona. La visita tuvo como propósito que ambos funcionarios conocieran de primera mano los daños ocasionados por el huracán con el fin de que desde el Congreso se destinen más fondos para la isla. Cogimos Salinas, Jennifer y yo, porque entendemos que aquí se puede ver diversos tipos de daños. Eh, como resultado de, de Fiona. Por ejemplo.